Lo que nosotros vemos a nivel mundial es una economía depredadora. El sistema capitalista está avanzando de tal forma de destruir lo más, que es, lo más que pueda. Y hay un ensalzamiento del consumo. Parece que el capitalismo ya no parece preocupado por quién va a producir las cosas, para eso están las máquinas, pero no hay máquinas que consuman mercancías. Entonces, está organizando la sociedad mundial, dándole prioridad al consumo, entre otras cosas. Y no importa lo que quede, eh, es desechable mientras se saque la ganancia. Que está volviendo a los métodos que le dieron origen, por eso nosotros le recomendamos leer eh, La acumulación originaria del capital que es mediante la violencia y mediante la guerra que se conquistan nuevos territorios. Como que el capitalismo dejó pendiente una parte de la conquista del mundo en el neoliberalismo y que ahora tiene que completarlo. Que aparecieron nuevas mercancías y esas nuevas mercancías están en el territorio de los pueblos originarios. El agua, la tierra, este, el aire, todo está que todavía no está amaliado, pues está en territorios de los pueblos originarios y van sobre ellos. Al mismo tiempo el capitalismo enfrenta una crisis que él mismo produjo con este afán depredador. depredador perdón. Uno es la crisis ambiental que está pegando en todas partes del mundo, que es producto también del, eh, del desarrollo del capitalismo. El otro es la migración que está pauperizando y destruyendo territorios enteros y obligando a la gente a migrar, buscando vida. Y el otro que eh, nosotros estamos encontrando coincidencias en varios analistas en todo el mundo, es el agotamiento de los recursos. Los picos finales de reservas en petróleo, por ejemplo, ya están por agotarse y son limitados y su reposición todavía millones de años. Entonces, ante esas crisis que, que el mismo capitalismo provocó, que provoca migración, eh, provoca catástrofes naturales, y que se acerca al límite de los recursos fundamentales, en este caso el petróleo, el capitalismo está ensayando un repliegue hacia adentro, como una antiglobalización. Eh, para poder defenderse y que está usando a la derecha política como garante de ese repliegue eh, se están construyendo muros legales y muros materiales para tratar de defenderse de la migración que ellos mismos provocaron y se está tratando de eh, volver a mapear el mundo y sus catástrofes para que estas no afecten tanto a los centros donde se concentra el capital eh, estos mundos van a seguir proliferando según nosotros hasta que se vaya construyendo una especie de archipiélago donde queden los, los buenos, digamos, los que tienen la riqueza y afuera de esos archipiélagos quedamos todos los demás y quien está propiciando a este repliegue es la derecha política en varias partes eh, todos los que sobren o consumen o hay que aniquilarlos, hay que hacerlos a un lado. Son lo que decimos nosotros los desechables. Y usamos el ejemplo de los pueblos originarios durante, porque durante mucho tiempo, en esta etapa de desarrollo del capitalismo, perdón, los pueblos originarios quedaron como los olvidados. Nosotros usábamos el ejemplo de los bufantes indígenas que eran los no natos, porque nacían y morían sin que nadie les llevara la cuenta y esos no natos eh, habitaban en estas zonas, por ejemplo en estas montañas que antes no les interesaban las buenas tierras fueron ocupadas por las fincas, este, por los grandes propietarios y aventaron a los indígenas a las montañas y ahora resulta que esas montañas tienen una riqueza en las mercancías que tienen también el capital y entonces ya no hay a dónde irse para los pueblos originarios o luchan y defienden, incluso hasta la muerte, eso territorios, o, o no hay de otra pues. Porque si no, como quiera lo quiere, pues, el gran capitán. Eh, lo vemos, pues, en todas partes del mundo, luego bajamos al continente, vemos los ejemplos de Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, que eh, no solo desplazan a los gobiernos supuestamente progresistas, sino que también los consiguen policíacamente y ascienden pues, gobiernos realmente entregados como, como buenos capataces obedientes, como capataces obedientes al capital que son como Tener en, Ar en Brasil, eh, Macri en Argentina y en Ecuador, el que era bueno porque lo puso Correa y ahora resulta que es un hijo de la chingada que es legendario el Flery, ya, paradójicamente se llama el eh, Centroamérica se empieza a convertir eh, de, de un territorio olvidado en un problema para el gran capital porque es un gran proveedor de migrantes y eso le va a asignar a México y en concreto al sureste mexicano el papel de muro cuando Donald Trump dice que quiere construir un muro y todos están pensando en el río Bravo, Donald Trump está pensando en el Suchiate. En realidad el muro está en México para detener a los que vienen de Centroamérica. Y esto tal vez pueda ayudarles a entender por qué Donald Trump el 2 de julio saludó a Juanito Trump, que había ganado en las elecciones en México. <coughs> Nosotros seguimos bajando pues a ver cómo, las, eh, cómo están resistiendo nuestras comunidades. Ahorita aquí con, con nosotros está parte de la dirección colectiva del STLN, 90 comandantas y comandantes son más, pero son los que nos están acompañando esta vez para honrar la visita de ustedes. Eh, nosotros seguimos caminando con dos pies eh, la y la resistencia, el no y el sí, no al sistema y sí que tenemos que construir nuestro propio camino hacia la vida nosotros tenemos nuestra propia fuente de, de sabiduría de la que nos guía cómo debemos hacer eso que es nuestra propia tradición pero pensamos que en los demás casos es otra, es diferente no, es donde decimos, el zapatismo no se puede exportar ni siquiera otras regiones de Chiapas, sino que tienen que seguir con su propia lógica. Eh, aquí hay una especie de disculpa que tenemos que ofrecerles yo, porque en el semillero pasado nosotros habíamos previsto que iba a haber un fraude, eh, que hombre sobrador iba a ganar, iba a haber un fraude, entonces estábamos pensando que, cuáles eran las opciones del sistema. Eh, según nuestro análisis, no les preocupaba un escándalo porque ya habían soportado el de la Casa Blanca, el de la Doxinapa, el de Odebrecht, el el de, el de o como se diga esa madre, y la estafa maestra. Entonces, en caso que se hiciera un escándalo por un fraude, pues, Peña Nieto pues, ni le va ni le viene. Las posibilidades de una resistencia sostenida y radical de del supuesto candidato que iba a ser defraudado eran mínimas, entonces no iba a pasar nada. Es la disculpa porque pensando en esto es que retrasamos la convocatoria en las redes, porque pensamos que iba a haber protestas, bloqueos y todo, y, y si los jalábamos, a lo mejor se quedaban acordados así en cualquier parte. Por eso les llegó tarde, les pido disculpas. Entonces, eh, nosotros pensamos ahora, por lo que estamos viendo, que no nos equivocamos, que en efecto el sistema escogió de los cuatro candidatos al que es más de derecha, el señor López. Y la prueba de amor que dio el señor López, o que está dando el señor López para el gran capital, o sea, para el trujero, son los territorios de los pueblos originales. El día de ayer estuvo López Obrador en Tapachula, en la semana pasada estuvo en una reunión secreta, no se sabe con quién, en la selva Lacandona, que era para sembrar el millón de hectáreas de árboles. Ayer estuvo en Tapachula y estuvo en la empresa que le va a vender los árboles para el millón de hectáreas. La empresa es de Alfonso Romo o sea, el vicepresidente, según el jefe del gabinete de, del gobierno de transición, perdón, del nuevo proyecto de nación. Este, hay una especie de, de nueva religión que se está gestando, como que ya no basta la religión del mercado, que aparece en todos los lugares donde los gobiernos de derecha empiezan a hacerse el poder, que es como una especie de nueva moral que se impone con el argumento cuantitativo y que ataca el quehacer científico, el arte y la lucha social. Eh, ya las luchas no es este, por una demanda, sino hay luchas buenas y hay luchas malas. Para ponerlo en un lenguaje que entiendan, están las luchas buenas y están las luchas que sirven a la mafia del poder el arte que sirva a la mafia del poder, el que hacer un que sirva a la mafia del poder. Todo, que no, todo lo que no se guíe por el, pensamiento, por el nuevo pensamiento único que se está formando es parte del enemigo. La fe o la nueva fe que se está gestando ahora necesita de un individuo excepcional por un lado y de una masa que lo siga. Esto ha pasado en otras partes de la historia mundial, ahora va a empezar a, a pasar acá. Por eso las críticas y señalamientos que hagan ustedes, o que hagamos nosotros, eh, se dice, no se responde con argumentos, sino se dice, por ejemplo, que somos groseros, o que es que tenemos envidia. Pero miren, nosotros, a nosotros nos cae bien, López Obrador, porque está haciendo exactamente lo que dijimos en 2005 hace 13 años ahora ya que está entrando está exacta, haciendo exactamente lo mismo y las advertencias que hicimos hace 13 años con la sexta declaración de la selva lacandona ahora lo pueden ver claramente que, que no estamos o se está siguiendo el guión el señor nos oponemos a que lo calumnie no es de izquierda solo Patrón Ignacio Taibo y Armando Barca, que es de izquierda. Todos los demás saben que no es de izquierda, pues por favor no estén calumniando al señor López. Usamos entonces el símil del huevo de la serpiente, pues. esa gente no lee ni no sabe de cultura ni nada. Hay una película que se llama así, de Ivan Berman, y hay una parte donde un doctor... Que, que por cierto era el actor de Kung Fu explica que lo que está pasando en la Alemania que luego va a ser fascista se puede ver como el huevo de una serpiente que si lo besa contra luz se ve adentro lo que, lo que trae y en ese entonces se estaba viendo adentro lo que ahora está pasando ustedes saben que todo el esfuerzo de, de Morena y de López Obrador desde el primer de julio es por congraciarse con la clase dominante y con el gran capital. No hay ningún indicio, o pues a nadie se puede llegar, llamar engaño, ningún indicio que diga que es un gobierno progresista, ningún. Sus principales proyectos van a destruir los territorios de los pueblos originarios. El millón de hectáreas en la Alacandona y el tren del Istmo o el corredor del Istmo que quieren, que quieren hacer. Este nuevo pensamiento único va a suplir el argumento de la razón o el argumento cuantitativo. 30 millones, no pueden equivocarse. Eh, que fue el que usó el padre, este no, no puedo pasar por y que se está usando a cada rato. ¿Por qué se oponen a 30 millones ustedes? ¿Por qué? A ver. Ya hicieron estoy chingando nada más. Bueno. Esta nueva forma, nosotros estamos insistiendo que falta el voto, que vale, que es el voto de la realidad, este, es como se empieza a imponer en el, en el imaginario colectivo la razón del, de la cantidad sobre la razón argumentada. Nosotros pensamos ustedes como nosotros nos valdría más y si en lugar de 30 millones son 30 mil millones de personas. Seguiríamos pensando y haciendo lo que estamos haciendo. Eh, pensamos que, que tenemos que darle fuerte, porque si no lo que va a pasar es que se va a imponer definitivamente la mayoría mortal. Los muertos y sobre todo las muertas van a ser la mayoría. Y es esa, eh, esa cantidad la que nos está mencionando. Las temporalidades del gobierno esconden la permanencia de un sistema de, no, de dominación. O sea, pueden cambiar los gobiernos, pero si el sistema de dominación se mantiene, o sea, la finca, el modelo de la finca, no importa que cambie el capataz. No sabemos ustedes si quieren un capataz bueno o un capataz malo. Nosotros no queremos ningún capataz. ¿De qué se sigue? Este que ya lo vimos. No necesitamos al capataz y no necesitamos al trinquero, ni al mayordomo, ni al caporal. Ya vimos nosotros en nuestra experiencia en estos 25 años, ya en diciembre próximo, que sí podemos construir nuestro propio destino. Les alerto contra la lucha, contra la corrupción. La lucha contra la corrupción y la lucha con la ley de seguridad quiere devolverle al Estado Nacional, en este caso México o en cualquier parte del mundo, las, es decir, cuando se habla de se necesita la seguridad, es la seguridad del capital, es la implantación y la perfección o el perfeccionamiento de un Estado policial. Voy a hacer bien las cosas porque voy a liquidar todo. Al final de cuentas, lo que propuso el, el supuesto gobierno que, que va a entrar en diciembre y que dentro de tres días lo declara el presidente electo, es yo voy a ser un buen capataz. Voy a tener a la peonada tranquila y contenta y vas a poder sacar lo que quieres sacar. Es decir, lo último que queda de mercancías en cualquier territorio. Y en lugar de López Obrador, pongan a tener Macri, este, Sarskowski o Echeles, o Coutinho, o otro, o lo que sea. Ese es el proyecto que tienen. Sin embargo, el, el capitalismo en esta etapa como que no sabe qué hacer quiero la globalización pero necesito replegarme a las naciones otra vez porque la globalización está provocando lo que me amenaza migración, catástrofes naturales crisis energética sigue, le sigue estorbando una cosa que es el Estado Nacional le va a asignar cada vez más la única función para la que nació es reprimir con violencia o con otras formas. Los planes de desarrollo de los nuevos gobiernos en cualquier parte del mundo no son sino declaraciones de guerra particulares en los territorios donde estos planes de desarrollo se van a, a, a operar. Es el objetivo principal de los pueblos originarios, pero no es el único. Las ciudades van a extenderse en su círculo de bienestar o de estabilidad, quiere decir que las zonas que ahora son marginales van a ser conquistadas también las colonias populares van a ser aventadas cada vez más hacia la periferia para que el centro vaya construyendo su isla, su isla perdón, en ese archipiélago que, que hay y nosotros queremos refrendar, eh, lo confrontamos con nuestros pueblos cualquier capataz va a ser enfrentado. Cualquiera, no solo quien propone una buena administración y una correcta represión, porque ese es el plan de seguridad, también quienes detrás de sueños vanguardistas pretendan imponer su hegemonía y autoridad. Tal vez el resto lo olvide, pero nosotros no olvidamos que somos zapatistas como en nuestra autonomía, con esto que se está manejando, de que sí se va a reconocer o no se va a reconocer. Nosotros hicimos esta, este razonamiento. La autonomía oficial y la autonomía real. La oficial es la que reconozca las leyes. Eh, la lógica sería esa. Tienes una autonomía, ahora la reconozco en una ley, y entonces tu autonomía empieza a depender de la ley, ya no, empieza a, ya no sigue sosteniéndose sobre el sosteniendo Y luego cuando va a haber un cambio de gobierno, entonces tienes que apoyarme y votar por mí, promover el voto por mí, porque si entra otro gobierno van a quitar la ley que, que te protege. Entonces nos convertimos en los peones de los partidos políticos. Como ha pasado con movimientos sociales en todo el mundo ya no importa lo que se esté operando en la realidad, lo que se esté defendiendo, sino que el, lo que la ley reconozca. Y para nosotros esas leyes no valen. Les advertimos que viene una luz, una, un tsunami de análisis frívolos y chavacanos, de nuevas religiones laicas, de profetas menores, muy menores pero tienen la plataforma para hacer esto. Este, este argumento que se usa en cierto sector de la lucha social, que dice eh, que se puede cambiar, que no es posible cambiar el sistema, lo que hay que hacer es administrar o limpar sus, sus filos para que no lastime mucho, o sea que podemos convertirnos en buenos tapatazes, incluso llegar a ser un buen capitalismo, o que es posible cambiar desde dentro, que recuerde la izquierda toda su trayectoria histórica de que está en el sindicalismo charro, porque va a tirar al charro y llevan años y años, ya el sindicalismo oficial valió madre y como quiera todavía no hubo ese cambio. Va a haber un truene de la ciudadanización, nosotros queremos advertirles sobre conceptos que usan en sus valoraciones o que pueden llegar a usar, sí, entendemos que una cosa sí es contar un cuento y todo eso y otra cosa es hacer un análisis el concepto ciudadano es una mierda compañeros, ciudadano es el compa que está ahorita mojándose ahí y Carlos Slim eh, los jóvenes, los jóvenes son los hijos de Peña Nieto y los que están ahorita ahí esperando a ver que las empresas el, comp el comparte todos los conceptos que eliminen la división o que no aludan a una división de clase, entre explotadores y explotados son un engaño y permiten que convivan unos unos y otros. Esta transversalidad, como dicen ustedes, entre el capital y el trabajo, no sirve para nada, no explica nada y lo lleva a una convivencia este, perversa entre el explotado y el explotado, y que por un momento parece que son lo mismo, aunque no sea así. Eh, va a venir este intento, este salto imposible hacia, hacia atrás, al Estado bienestar, al Estado benefactor. Depende de que el, el viejo PRI por eso alguien bromeaba que la cuarta transformación era PNR y luego PRM y luego PRI, ahora va a ser el primor esa es la cuarta la cuarta transformación a la que se refiere nosotros pensamos que no es posible o sea, ni siquiera es la ustedes están muy jóvenes pero antes hace muchos años muchos, muchos años había una discusión entre la reforma y la revolución. Entonces, unos que, los radicales que querían la revolución y los presas que querían la, la reforma. Esto se, se discutía en las ágoras de entonces, que eran los cafés, era la discusión de cafés. Ahora pueden seguir con eso en los nuevos cafés que son las redes sociales y los comités centrales ahora son los influencers en las redes sociales. Nosotros pensamos que ni siquiera es necesario eh, discutir eso, según nuestro punto de vista, probablemente estamos equivocados, porque la reforma no es posible ya. O sea, lo que destruyó el capitalismo ya no es salvable, ya no puede haber un capitalismo bueno tenemos que destruirlo totalmente y parafraseando lo que dijeron las compañeras zapatistas en el encuentro de mujeres no basta con que le prendamos fuego hay que cuidar que se acabe completamente, que no quede nada en cambio, la contrarrevolución social sí es posible no solo es posible, sino que va a acechar continuamente porque van a tratar de aniquilarlos. Toda lucha externa a este proceso de domesticación que va a seguir, va a tratar de ser aniquilada, sobre todo por violencia. No solo en marginación, no solo en calumnias, sino que va a incluir los ataques paramilitares, militares, policiales. Para todo aquel que desafíe estas reglas nuevas, que en realidad son las viejas, no va a haber amnistía ni perdón, ni absolución ni abrazo, ni foto va a haber la muerte y la destrucción hay una cierta esquizofrenia en, en este sistema mundial que les estamos diciendo que el gobierno le estorba al gran capital pero al mismo tiempo lo necesita entonces está como negociando cuál es su lugar su lugar es un estado policial un sistema policial ya no solo la policía que hay o el ejército que hay sino también la nueva policía, o sea los nuevos camisas pardas o camisas morenas si lo quieren poner ustedes que va a ser esta masa que va a estar atacando a, a los movimientos sociales luego viene un rollo muy complejo luego mejor lo, o sea, los escribimos Frente eh, a esto nosotros a, hablamos pues con nuestros compañeros, con comandantes, comandantas y así nos fuimos consultando y decimos, y dijimos, bueno, si nosotros decimos esto, ¿qué va a pasar? Pues vamos a quedar solos, eh, nos van a decir que somos marginales, eh, que estamos quedándonos fuera de la gran, la cuarta transformación o de la nueva revolución o como quieran llamarle y vas, vamos a tener que arremar contra corriente otra vez ¿no? que no es nada nuevo para nosotros y nosotros esto de quedarnos solos entonces nos preguntábamos bueno, este, tenemos miedo de esto, de quedarnos solos tenemos miedo de mantenernos en nuestras convicciones de seguir luchando por ellas tenemos miedo de que quien estaba a favor se ponga en contra tenemos miedo de no rendirnos de no vendernos, de no claudicar, y finalmente concluimos, bueno, pues, nos estaban preguntando que si tenemos miedo de ser zapatistas, no tenemos miedo de ser zapatistas, y lo vamos a seguir siendo. Eh, nosotros pensamos que junto con ustedes, con todo en contra, porque no tenían los medios, ni el consenso, ni la moda, ni la paga, que por todo eso tuvieron incluso ustedes que poner paga alrededor de un colectivo de originarios y de una mujer pequeña, chaparrita esa sí, morena, de color de la tierra denunciamos un sistema depredador y defendimos la convicción de una lucha entonces, a nosotros hablamos con nuestros jefes abiertas y les preguntamos si tienen miedo, nos dijeron que no y estamos buscando a otras personas que no tengan miedo. Entonces les pregunto, ¿tienen miedo? No. ¡Madre! Ahí lo vean, pues. no Vamos a buscar otro lado. Nosotros pensamos que debemos seguir del lado de los pueblos originarios. Tal vez algunas de las redes todavía piensan de que estamos apoyando a los pueblos originarios. Van a ver conforme avance el tiempo que va a ser al revés nos van a apoyar con sus experiencias, sus formas organizativas o sea, vamos a aprender, porque si alguien hay alguien, alguien experto en tormentas son los pueblos originarios. ya les han tirado de todo y ahí está, o aquí estamos, pues pero pensamos también y decimos claros compañeros, que no basta que tenemos que incorporar a nuestro horizonte nuestras realidades con sus dolores y sus rabias o sea, que tenemos que ir caminando hacia la siguiente estación, la construcción de un Consejo que incorpore las luchas de todos los oprimidos, de los desechables, de las desaparecidas y asesinadas, de los presos políticos, de las mujeres agredidas, de la niñez constituida, de los calendarios y biografías que trazan el mapa imposible para las leyes de probabilidad, las encuestas y las votaciones el mapa contemporáneo de las rebeldías y las resistencias en todo el planeta. Si ustedes junto con nosotros vamos a desafiar la ley de probabilidad que dice que no hay ninguna probabilidad o muy pequeña de que lo logremos, si vamos a desafiar las encuestas, los millones en las votaciones y la numeraria que el poder ofrezca para rendirnos o para desmayarnos, tenemos que hacer más grande el consejo. Hasta ahora es solo un pensamiento que expresamos en voz alta, pero queremos construir un consejo que no absorba y anule todas las diferencias, sino que las potencie con hermandad entre otras, otras y otros que tengamos el mismo empeño. Por eso, con el mismo razonamiento, estos parámetros no debían tener como límite la geografía impuesta por banderas y fronteras. Debería ser internacional. Lo que estamos proponiendo es no solo que el concepto indígena deje de ser solo indígena, sino también que deje de ser nacional. Por lo tanto, nosotras, nosotros, nosotroas, como zapatistas que somos, proponemos que se lleve a consulta, además de todas las propuestas que se han vertido en este encuentro, lo siguiente. Primero, refrendar nuestro apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno. Segundo, Crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre quienes nos conocimos en el andar del Consejo Indígena del Gobierno y su vocera. Tercero, iniciar o continuar el análisis y valoración de la realidad en que nos movemos, haciendo y compartiendo dichos análisis y valoraciones, así como las propuestas de acción coordinadas. Cuarto, Proponemos el desdoblamiento de las redes de apoyo al SIC para, sin dejar el apoyo a los originarios, abrir ya el corazón a las rebeldías y resistencias que emergen y perseveran en donde cada quien se mueve en el campo y la ciudad, sin importar las fronteras. Quinto, iniciar o continuar la lucha que apunte a engrandecer las demandas y el carácter del Consejo Indígena de Gobierno, de modo que vaya más allá de los pueblos originarios e incorpore a trabajadores del campo y de la ciudad y a las desechables que tienen historia y lucha propias, es decir, identidad. Sexto, iniciar o continuar en el análisis de discusión que apunte al nacimiento de una coordinación o federación de redes que evite el mando centralizado y vertical y que no escatime el apoyo solidario y la hermandad entre quienes la forman. Séptimo y último, celebrar una reunión internacional de redes, como quiera que se llame, nosotros proponemos que ahora nos llamemos Red de la Resistencia del Día y cada quien su nombre. En diciembre de este año después de conocer y analizar y evaluar lo que decide y proponga el Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno, y de, también para conocer los resultados de la consulta a la que se llama en esta reunión, a la que estamos ahorita. Para esto ofrecemos, si les parece, espacio en alguno de los caracoles zapatistas. Nuestro llamado, pues, no es solo a los originarios, es a todoas, a todas y a todos quienes se rebelen y resisten en todos los rincones del mundo. Gracias. todas las propuestas que ustedes hicieron y junto con las nuestras se van a consulta nada les pedimos que conforme se vayan reuniendo y si están de acuerdo en la reunión en diciembre ya no es nacional ya no es de redes de apoyo sino como se llame cada quien y que si están de acuerdo que sea en un caracol zapatista ¿Están de acuerdo, compañeros? Sí. ¿De sí, acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Pero... Entonces, así quedamos, compañeros. Gracias que vinieron. Este... Si se quieren quedar, quedan. Cuando bueno, puedan venir, otra vez serán. Si serán bienvenidos. Si no, pues nos vemos en diciembre, tal vez en el Caracol de Oventic o en el Cile. Gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Terminamos.